All I ever wanted in this world is carnage. Hola hola, acá estoy para hablar después de otra reacción, les doy la bienvenida a este nuevo video y en esta ocasión voy a hacer una reseña de Venom, Let There Be Carnage la nueva película de Sony enfocada en Venom el conocido personaje de las historias del arácnido Spider-Man en los cómics de Marvel, que tuvo su primera entrega en 2018 con Tom Hardy como un protagonista que repite, y esta vez junto con Woody Harrison en el papel de Cletus Cassidy y Andy Serkis detrás de las cámaras. Vamos a unas imágenes antes de hablar de la película. All I ever Antes de comenzar está el aviso de posibles spoilers por si no vieron la película. Esta comentada secuela nos presenta al protagonista Venom enfrentando a Carnage en un gran duelo de simbiontes llevado a la pantalla grande. El asesino serial Cletus Kasady adquiere parte del simbionte Venom y en ese vínculo simbiótico surge Carnage, que junto a Shriek infunden miedo y terror por las calles de San Francisco en busca de venganza. Venom, en pleno conflicto con Eddie, tiene que enfrentar al que es nada más ni nada menos que su letal y despiadado hijo en una espectacular batalla entre simbiontes. Venom Let There Be Carnage es una secuela bastante entretenida que logra ser directa en su historia y además divierte mucho con la relación entre Eddie y Venom. El humor puede ser tolerable para muchas personas y ese fue mi caso, pero puede ser que a muchas otras personas les resulte un poco excesivo y es comprensible. La acción está muy bien con un par de momentos de carnage desatado que se disfrutaron mucho y una batalla final en la catedral que superó ampliamente lo que fue la batalla en la primera película entre Riot y Venom, desde el combate hasta lo visual. Por suerte la trama en ningún momento se me hizo pesada y es bastante llevadera, lo que junto a su duración terminan ayudando a que la película sea bastante disfrutable. La historia nuevamente es muy simple, al punto de volverse un poco absurdo todo en ese manejo. Acá es donde aparece el humor, que guste o no, es mucho todo el tiempo, incluso en momentos como en el final, en el que era preferible no hacer un chiste para mantener un clima adecuado. En pocas palabras, se explota mucho el humor en esta película y aunque personalmente lo disfruté y me divertí, terminó siendo un mal innecesario y evitable dentro de la película. Venom, el de Derby Carnage es una película que se disfruta y que a pesar de sus fallas, a mí me pareció entretenida con buenos momentos de acción y un humor que me gustó más allá de su exceso por momentos. Mi calificación es de 7,5 sobre 10. Hasta acá este nuevo video dentro de las reseñas al toque. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. Además no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita que me ayudan un montón. Y demás está decir que si comparten esto también me están ayudando para seguir creando este tipo de contenido. Nos estamos viendo la próxima después de otra reacción. Gracias.